El Consejo de la Magistratura pidió informes sobre la presunta celebración del cumpleaños de un juez en oficinas del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, después de la difusión a través de redes sociales de fotografías del festejo en las que también se ve a la consejera de la magistratura, Dolga Gómez. Sí, eso se ha visto en las redes sociales. Estimo de que el, el, el, tenemos nosotros dist, eh, delegaciones, tenemos distritales del Consejo de la Magistratura que... Ya debe estar haciendo la, la… debe estar labrando los informes que correspondan al respecto. Tenemos que basarnos en los informes que eleve el, del, el encargado distrital. Lo primero que tenemos que determinar si realmente ese, ese video o esa información, etcétera que, segura, que, que, que, se, que se ha conocido a través de redes sociales, es auténtico, ¿no? es, es veraz. Entonces, en base a ese informe, eh, Sala Plena tal vez tendrá que tomar una decisión. No es permitido, pero hay que ver si era un juzgado, tal vez era su casa, yo no sé, tal vez era su oficina. Para los jueces tenemos una serie de.. Hay, hay sanciones eh, en la ley 025 que está establecido para todos los funcionarios judiciales. Según informes preliminares, el juez sería el esposo de la consejera Dolca Gómez, quien también aparece en las fotografías. Sin embargo, la investigación a la consejera corresponde al órgano legislativo.